¿Qué me traes? Eh, a pesar de, de esa triste noticia que ha embarcado todo el deporte, música, el mundo entero, sí. lo de Kobe Bryant, en las redes sociales se comen a Morsa la Para. ¿Cuánto siempre dice Morsa la Para? ¿Y cómo? Morsa la Para. ¿Y cómo? Morsa es una Morsa. ¿Tú ¿Sabes qué no es una Morsa? Morsa. ¿Sabes que es una Morsa? ¿Tú ¿Sabes qué es una Morsa. ¿Tú sabes qué es una moza? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Buscamos la, una foto de una moza, Villalona, para que Neto vea. Mozart. ¿y qué dije, qué dije morsa? la Para? No, pues está bien, te <risa> Moza la Para. Yo voy a darte en contra de Moza. <risa> no, Moza. El exponente mío. urbano Moza la Para, así es. Moza la Para. Ah, ok, Moza. Publicó el domingo 27 de enero una foto de su fiesta anual de Rock Nation. Me paro ahí. Ya. Con esa foto que él publicó ya. Al lado de JC. Ah, no, no, entre esas celebridades. Sí, porque es no que, tanto JC. Eh, eh, eh. no, no como que no tanto JC. Pero JC es, la es la lo más que, grande de Claro, pero de ese David, mosa, David, mosa, David, mira, mira, esto, es una moza. ¿no? Ok, está bien. Ya, ya, eso es lo que es. Mira, no, y ahí está Villalona activo y una no, vez la puso volado. Para ponerme el Instagram ahorita no está él activo. La gente tiene que dejar. Por eso que nosotros estamos 500 años a, a, antes de la luz. Sí. Ajá. Ya eso es un logro. Eso hay que felicitarlo. Y hay a él. dos años consecutivos. Claro, por estar ahí. Ahí está más importante. De, de claro, hay cele, celebridades, hay actores, hay de, de, de, de esos. Pidiri dan. estaba ahí. Oh, eh. daddy, de aquí de al ahí estadio sí. que yo esté de Podari. <risas> es un logro para mí. Podari está en Telenor allá, con los ejecutivos. Yo estoy feliz aquí que está Podari aquí. Claro, entonces viene la crítica. Empresa que reside por el rapero Jay-Z. Oye, Jay -Z. en el encuentro. Señores, la gente no sabe, pero Jay-Z es un dio, ah, o sea, dios. Ah, dios, papá. Dio de, de, de Oye, todo ese tipo es más grave. En el encuentro realizado en la ciudad de Burberry Hill. oye bien? Sí, sí. Bien, Burberry Hill. El intérprete de Pagosar se tomó foto con Rihanna y entre, entre otras se le observa con el señor Jay-Z. Por cierto, Neto, antes que tú sigas, queremos mandarle un saludo a Josabri y a las muchachas de, de Barre Polo. Un saludo a las muchachas de muchacha Barre Polo, Barre Polo. Barre Polo. Que están viendo ahora mismo en vivo, nos mandan lo, las fotos. Que lo están viendo ahora, esas jóvenes que siempre están activas, los sobrosos. Sin embargo, en las redes sociales siempre hay un tema, sobre todo si se trata de arte y de artistas urbanos. Le han criticado hasta más no poder porque más tarde se filtró un video de ese momento donde moza la para pidiéndole insistentemente ariana esa foto. Pero, bueno, claro, pero, y está está. esta dice, dice la nota que lo ignora, pero no es que lo ignora. Es una celebridad que en mira todo el mundo. No todo, todo el mundo quiere foto, pero mira el mundo quiere Oye, foto. TI, tuvo que pedir una foto. si Sí TI. TI que está ese mira que hay, ahí, mira, la camiseta en la, eh, Limons, que es yo un color ahí amarillo. Se ve. Es TI. Tuvo que pedir una foto a Rihanna. Mosa no puede hacerlo. Por los tíos. Pero, oiga, oiga, <risa> oiga. Que está entre ellos. <risa> que está entre ellos. Le Permiso pidió una, una foto. foto. <risa> Entonces tenemos que dejar eso. Esos temas de las redes. No, ¿Eh? De estar acabándolo. Y en una reunión que hicieron como un brindis entre ellos. Yo leí un comentario. No, pero que se tiró la foto. Porque cuál es la vaina. No le tirase la foto. Mira la foto ¿Tiene ahí. Tiene foto con JC Pro y yeah. tiene foto con todo el mundo. Sí, sí. cuál es? cuál mira, ¿Y ahí cuál está. es el problema de Moza. Ahora no puede pedir, no, porque se ve feo pidiendo foto. Ariana No, no que no. no Ariana Él no dijo dame una foto. Oye, me... Es medio me A one hasta pitch. La... Oí, hasta, hasta Danilo que está ahí pidiendo una foto. Hasta Donald Trump le Toda pidió una foto. foto. No, no, entrar, eh. no, no, no, no, entrar no, no, el alfa, que es el alfa, que está internacionalmente, si va sin invitación, ahí no entra. No, no. no entra. No, ahí se llama eso la mano negra, esa y, y entonces. Y por y mira... esa gente. Pero Moza La Para está tan bien preparado que, mira, fue vestido acorde. Sí. sí Él sí. parece de eso que hace coro con ellos ahí, que vive <risa> el día entero en, en, con esos tigres. Es decir, eso es un logro. Para República Dominicana, Moza La Para ha logrado mucho. Y está bien. Entonces, no entiendes, es, es este un amigo tuyo, un amigo tuyo, tú sabes. Que es Tinga, Alessandra, tú sabes. ¿Cuál? Es? El amigo y todo tuyo. No. Entonces el amiguito tuyo dice, vi que él puso un comentario en la cuenta de Santiago Martínez diciendo, que todos los años brillan con la foto de, de la pistas de, de, de, de, de, de Jay-Z pero, pero no pega un tema. Señores, pero de la enchancia, moza, ¿usted cree que pega un tema? No, es que no. La gente cree que pega un tema. No tiene la necesidad de pegarlo. Mira, a veces critican a Miguelo porque no pega un tema. Critican a, a Monsalapala la Para porque no pega un tema. Critican a el mayor que tiene 20 millones de efectivo en su casa uh -huh. porque no pega un tema. ¿A secreto? Señora, a secreto que no pega un. Señores, con el repertorio que ellos tienen, hacen fiesta, hacen party, los llaman para entrevista, están en los eventos importantes. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? <risa> no porque la gente lo que quiere, acá? O los piquilao que estamos en, en la nación. <risa> Y fue los piquilados. <risa> los piquilados no entraban. No entiendo. Los piquilados no han ido a <risa> la fiesta de esa todavía. Los piquilados no han ido a la cana. No, oye, oye, me, me explico. No es, no es eh, tirando abajo los piquilados, sino que la gente tiene que dejar esa maña que tiene. Y cuando pegan cinco temas, me tienes alto. Sí. Porque aquí, aquí no, mira. Ya cansan. Ya, ya cansan. Tiene 10 temas, a la para, canquimanía. Sí. ¿No entiendes? Entonces, tienen que dejar esa maña. No, porque ellos, ellos, ellos tienen como una cosa, como ahora. Porque ellos se dejan, Ellos como que se han cogido con dos mozas. ¿Te das cuenta eso? La gente está loca. ¿Eh? Esa, esa mujer, tú sabes de mujer, aprovechándose de eso. La única que se ha aprovechado de, de ese... Es más es la para. ¿Cómo así que se ha aprovechado? Se aprovecha? Ella. ¿En qué sentido ma... tú dices eso? la fama. Se ¿Y ella se ha aprovecha, aprovechado de que... Desde claro, que, de, de que terminaron ellos a la para. Okay. Ella se aprovechó de eso y, y duró ay, que por allí tirando esto y viene un libro de sentimientos. Por otro lado, no, doña, esté tranquila, que no es su muchachita, su empresa, bien, habla de su empresa, su vuelta, etcétera, sí. y, que, y un libro es loco, cayéndole atrás también. ¿okay? <risa> eso es lo que es más feo. Señores, Mosa la para <risa> ha sido un grande y es un grande de la música urbana. Hay que darle su respeto. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más de Los Osobrosos, ya ustedes saben.